Compartir esto A ver, vale Esperando que se... ¿Cómo? ¿What? O sea, <ríe> ¿cómo que aparece aquí todavía esperando? No, ¿No se está retransmitiendo todavía? A ver Debería retransmitirse ya, ¿no? Uh. Ahora sí, vale Ahora sí se está viendo, ¿no? Vale. Eh, bueno, pues lo dicho, vamos a ir haciendo. Bueno, en el pase de batalla. Eh, ayer creo que me pillé una skin de estas del pase. Por eso no tengo para avanzar eh, ahora mismo. Eh, bueno, nos quedan, a ver, vamos a contar. Eh, nos quedarían una, dos, tres. Por aquí. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh, 10, 11 12, 13, 14 15, vale, 15 objetos para eh, para completar eh, lo que serían las páginas, vale eh, luego ya pues eh, continuamos porque, bueno, en cierto modo para completar todo lo que es el pase vale, eh, por ejemplo cuando llegamos, si queremos esta skin, tenemos que tener todos, eh, todas las páginas al 100, por así decirlo al 100% completados vale es decir todo lo tenemos que tener pillado eso me pasó en un pase en el de la anterior temporada no en la otra o sea eh, creo que en el capítulo 3 eh, temporada 1 me parece que me pasó algo así pero bueno vamos a vamos a hacer una partida de estas Barras tengo bastantes, bueno en principio ya sabéis que bueno eso se va gastando con él o sea en cada temporada las barras se vuelven en cero, vale, entonces bueno hay que ir igual en estas partidas las voy a estar canjeando, vale. El tema de, de las barras y esas de oro, eh, a ver voy a poner esto a cargar. do do do A ver, me suena, pero a la vez no sé ahora mismo decir de qué era eso aquí. Eh, vale, a ver, voy a caer por aquí. Acordaros que ayer fue el cumpleaños de bueno, Fortnite y tal, ¿vale? Estuvimos celebrando y bueno, pues hoy vamos a hacer pues un poco más de lo mismo, ¿vale? estaban por cada trozo de experiencia, daban bastante, la verdad. Vale, voy en, bueno vamos en grupo, creo que bueno mi compañero creo que ha caído bastante lejos. Uy, tan lejos, tío. Vale, va, voy, a, voy a intentar caer. Voy a ir por ahí. Es que claro, si vamos uno por un lado y otro por otro, pues va a estar complicado. para llegar hasta ahí, voy a pillar esto He podido dejar a uno buena bueno bueno bueno tremenda jugada me he marcado ahí eh. tremenda jugada tío oh, esas jugadas te lo dan luego en el recuerdo eh vale mira y pillamos también esta llave Este Mi compañero ha abandonado la partida, ¿eh? o sea no es por nada, pero la verdad es que esta ronda así. Se en dudos, así que espérate, ¿no? Es dudos voy a abandonar porque si luego me quedo hasta la final y... Esto cuando son dúos la verdad es que no, no conviene que, que te deje tirado tu compañero, la verdad. A ver si cámaras convertidas en el cromo o tal. Sí, habíamos eh, pillado una llave de esas, pero bueno. Eh, vale, voy a pillarme otro, otra skin. Uh -huh. Mira, es, esta era... Oh, esta estaba muy chulísima. Esta era del pase de, de hace dos temporadas, me parece. que era, Sí, creo que sí. Vale, ¿salta nuestro compañero o creo que sí? Como que no le está haciendo nada a la balanza... Ah, vale, que el lobo este es de Mary, tío. Vale. <ríe> vaya tela tío. Le estaba disparando al lobo de Mary, tío. Vaya tela A ver. Ahí. Vaya tila, tío. Vale, a ver. De esta. Vale, pero ¿de dónde está su compañero, tío? O sea, estos son dúos, así que tiene que estar por aquí su compañero. Mira, aquí está. Ahí. Parece que el, el lobo también nos está ayudando, ¿vale? O sea, está bastante bien eso. No. Ah, pues Mary parece que se sabe... Eh, los cofres secretos, tío, o sea, porque este de hecho era un cofre, estaba oculto, ¿vale? solo así decirlo sí. bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, a ver, vamos a por Rick. vale, que no escape eso es, ahí está ¿y dónde está su compañero? Ah, vale, aquí, a ver. ¡Ojo! Que podemos acariciar al, al este, tío. <ríe> ¡Qué guapo está esto! Eh, vale. Eh, un momento, si tenemos una llave de estas, ¿no? Usar llaves. Vale. Bueno, bueno, bueno, se abre, se abre, se abre, se abre, se abre Vamos a por los cofres vale, Otro, otro Otro Uy jo, Maravilloso esto, tío eh, Vale, podemos cambiar también las armas eh, A ver, de escudo Me voy a pillar este escudo de aquí eh, uh -huh. Oro de este Vale, otro de estos Bueno, nada mal, tío. Vale, ah, tú va a ser para que vaya Vale, te sigo. No, tío, no me lo.. Estaba muy lejos ese, tío, de verdad. Me ha pillado despedida. Ahora lo tomo. <risa> El karma, tío. Hey, ¿qué tal estás, tío? <ríe> Bienvenido. Eh, hoy estaba el chat un poco. No sé, estaba como. Como el cometa de ayer. <ríe> ¿Qué tal estás, tío? Y este es lo de la misión de. La misión Dark, esa, tío. De satélite. Tiro. Mm, tío. Mm, mm, mm, mm. O sea, lo, lo que mandaron la NASA ayer, no, lo, no has escuchado nada de eso, tío. Vale, eh Lolo, cici, lolo cici, tío. Vaya nombre. Y bueno, aquí cada uno se llama como quiere también. Eh, mira, vamos a ir a, a esta zona mismo. ¿sí? Bueno, también decirte que en el canal principal eh, lo puedes ver también, o sea, dura.. Medio o así. Lo he subido hace. cuando lo subí? No sé eso. <ríe> tío, ¿Qué buena vida tienes, eh? Eso es una buena vida, ¿eh? A ver. Pues ya te digo, está ahí en el principal, si te quieres pasar. Aunque okay, a ver, también es el típico es que tampoco espero que tenga muchas visualizaciones eso, pero eh... a ver si puedo abrir alguna caja de estas, algún cofre. Ahí. Por aquí, esto por aquí. Vale, esta es Lolo Zizi. ¡No! Pero que ya tengo escudo. <ríe> no hacía falta eso. Eh, vale, vamos allá. ¿Y por qué se ha puesto...? ¡Ah, vale! Pero Lolo Zizi no tiene escudo, es verdad. Eh, bueno, ojo, cuidado que me iba a enseñar las victorias que tenía, ¿eh? Ahí, las, las coronas, tío. <ríe> no tengo ninguna esta temporada. A ver. Espero ganar alguna, tío. Aún es pronto, tarde Mira, tío. Presumiendo ahí. Sus victorias. No está mal, yo también lo hago cuando puedo. Pero bueno. algún cofre por aquí no pero eh, esto está lejos eh. hay que tenemos que ir ya eh. tenemos que irnos ya tío a ver por aquí no ¡Oh! vale vale y ahí está su compañero Por aquí atrás me están atacando también. Vale. Del juego de. Ah, ese es el que me hablaste ayer, tío. Se me pasó mirarlo, tío. No, no vi el, el videojuego ese que me dijiste. Pero, ¿y eso? ¿Cómo que cierran los servidores? Para. Ya no se podrá jugar, eh, ya no será gratis o cómo está eso. ¿Qué era? ¿Un juego de prueba o algo? ¿Estaban testeándolo o algo? ¿Cómo está, ¿Cómo está eso, del cierre de servidores? Porque cuando cierra servidores es porque el juego ya no va a continuar. Vale, voy a pillar estas efectas. No va a venir de lujo y dirás, por qué porque esto ahora para poder irnos o sea, a la zona donde está eh, lo Pues vaya, sí que ha tenido poca vida ese juego, ¿no? Pero ya te digo, a ver, lo... que no entiendo nada. O sea, era un juego que era un Battle Royale, que ha estado poco tiempo, dices, o era prácticamente nuevo, y ya lo van a cerrar. O sea... No ha estado ni un mes, ¿no? ¿Cómo está eso? ¿Por qué he en buscar? Claro, porque tampoco tiene muchos jugadores, por lo visto, ¿no? Eso también en los juegos es algo también a tener en cuenta, tío. Yo también en un juego que tarda mucho en encontrar partida y todo eso. La verdad es que hace que el jugador no... ¿Conoces el Fast and Furious? Que sacaron hace unos años. No sé si lo llegaste a jugar. Pues eh, ese juego muchos se quejaron precisamente por eso. Porque decían... Tío, que uno contra uno he perdido más Ah, vale, porque me estaban disparando dos Vale, claro Estaban los dos ahí disparando, digo yo Como es que uno solo También he ido un poco a la aventura, eh Ahí en esa... En ese momento he ido a la aventura, tío No, y le queda poco. No, no vayas con tan poca vida, tío, lolo. A ver. Queda a tiempo, o sea, puede tomarse. No. Digo, ¿qué, qué, ¿qué le había dicho? Vale, a ver. No hay que ir tan... <ríe> Sin palabras, tío. Vale, menudo escuadrón, pack pasado de cuadro, recomendación. Y, por cierto, voy a mirar la tienda de objetos, que no la he visto hoy, tío. Usa todos los, los días. ¿Qué es esto, tío? Un golpe nevado. Voy, Estas son las cosas que digo, tío. O sea, gente, las personas no se pillan el pase. Yo conozco gente que no se pilla el pase. Pero, pero ¿por qué no, tío? Si, por ejemplo, ya esta skin te vale lo que es el pase de batalla, tío. El juego salió el 3 del. Ah, bueno, lleva dos años, entonces, prácticamente, ¿no? Aproximadamente dos años. Entonces, bueno. Pues no lo conocía, tío, ¿no? Tío, ¿te imaginas que eso pasa con el rogue, tío? Eh... Vale, me voy a pillar esto. Pues también son de la misma fecha, tío. A ver, no es un battle royal el rogue como tal, pero. Fue. Tampoco es que... Vale, vale, voy a poner el pelo rosa. Ahí está. Vale. <risa> Me ha gustado bastante subir de nivel, eh, El nivel 14 al 15, tío, o sea, se me ha hecho bastante largo, la verdad. A ver, eh, podemos caer supongo por aquí mismo o por aquí va vale, tío me apetece caer cerca aquí contra y es que probablemente tengamos los enemigos muy cerca pero Va, bien buena. ahí está pero también hay ofertas como estas y otras de aquí otro cofre vale. y vale estoy viendo otro y si sí, me ha saltado un escudo verdad hay un escudo aquí arriba, tío. Vale. Entonces este macho de Dios, si van a cerrarlo, o sea, los servidores y tal, me recomiendas que me lo instale el juego, ¿o qué? Yeah. un en buscar entonces no me lo recomiendas tío, pues no, ya te digo o sea es que claro para un battle royale, tío, yo diría que este te... bueno, o si sea, ¿te, te gusta el tema de battle royale pero luego estaría el puff pero bueno, ese tampoco es que bueno ah, me adelantó Mira, ahí hay otro. Tío, ya verás cómo lo pilla. A ver. Vale, está. O sea, tengo un compañero goloso, tío, de, de cofres. No no me mola tener compañeros así, tío, porque... Yo lo que me interesa es pillar cofres para, para que me den estrellas para el pase. Lo menos tiempo que tardo a mí fue... Cuatro... Bueno, 14 minutos, tío, para encontrar parte y barbaridad, tío. No, no, no, tío. 14 minutos, eso es una locura, tío. Esperando ahí en la lobby, tío. Buah. Pero decías que Vegeta lo jugaba, pero igual, a ver, lo que hace Vegeta a veces es... Eh, juega un juego, por ejemplo, el que estás diciendo tú, pero ya está, lo juegan una vez y ya no lo vuelven a jugar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por ejemplo, en el Rogue Company hacían lo mismo, creo que. <coughs> Perdón. Creo que, que solo lo jugaron dos veces. Creo que hicieron solo dos directos del Rogue y ya está. Pero es lo que te digo yo, porque es. No sé si en cierto modo el Rogue les habrá pagado algo para que hagan la publicidad. O lo hacen ellos porque quieren y no sé. Eso hasta sé yo sobre esas cosas. Parece raro también que jueguen juegos y no, no les paguen, ¿no? Pero bueno. Eh, a ver. por aquí Vale, creo que hay un cofre ahí dentro, tío Vale, lo voy a abrir Perfecto Míralo, míralo, tío Es que de verdad, a ver, este compañero macho De verdad, tío Está va, va por todas, tío poco más y me descuido un poco y me deja sin el cofre, tío. A ver aquí arriba. Seguramente aquí haya otro. Míralo, míralo, tío. Está el acecho. Es que ya verás, tío. Ya verás. Mira. Bien, llegué antes, tío. ¿Qué pensará mi compañero de mí ahora mismo, tío? Estará diciendo, pero bueno, y este que no me deje, me está quitando los cofres tío, o sea, en serio Uy, no, no. si esto es una carrera no sé si lo voy a poder ganar tío, estás pintando este ha visto algo, seguramente, tío ¿qué ha visto? amigo ah, pero no tenemos la llave pues sí tenemos la llave, perfecto. Déjame entrar. A ver. <risa> no. Este y este por aquí, vale. Parece justo dos y dos. Eh, bien, bien, buena tío. Tenemos esto. Un... Una de esto, bueno, la escopeta esta no me convence mucho, la verdad, pero bueno. Mira, sabes que te digo que voy a cambiar esto, porque esto es realmente, tío. ¡Ojo! Espérate. O sea, ¿qué dices? 1.400 por barril sorbete, tío. Oye, tío! Vale, pues lo cambio. No, tío, me ha pillado el escudo el otro. No te digo yo, tío. Este compañero, macho, es. <ríe> Aurel Aurel, él, tío. Jue, No, joel, no, joé. Vale, a ver Uno Y ya, se acabó Vale Esto por aquí ¿Crees que hoy vendrá Pelos? O... Señor Fortnite, creo que se llamaba, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese tío? Mr. Fortnite, pues. ¿eh? Vale, creo que aquí puede haber, si aquí hay un cofre. Vale, pero aquí hay enemigos Bueno Vale Explote esto ya va, A ver, a ver Creo que les va a explotar, tío ¿sí? Vale, han pillado el camión, tío Han pillado el camión y vienen para atrás, tío Vale, esto es un duelo de camiones, tío. Radio Fiesta Magistral. La banda sonora de la gente alucinante. Vale, tío, tío. ¡Pues oh, está! Ha estado guapo, ¿eh? Ha estado guapo ese duelo que ha habido ahí. De arriba había un escudo, digo, un escudo, un cofre, o me lo parece a mí. ¿No? Ya veo cofres donde no los hay, tío. Bueno, tío, el este venga a marear, tío. Quítate, lobo. Vale, no me quedan balas, tío, en serio, voy así por la vida, bueno. Ya lo vi primero, tío. Aquí. solo 20 balas, tío eso no, con eso no hago nada lo ¡mira todo lo que hay aquí! ¡Oh! ¿qué me dices? ¿Qué ¿ha pasado aquí? ha quitado de la, la que yo quería tío eh, uh -huh. Es que son 20 balas solo, tío. O sea, no... Yo con 20 solo no hago nada. Necesito más. A ver. ¿Y esto? Mira, este sí. 48. Ese me gusta más. Vale, vale, los estoy viendo por ahí, tío. ¿Los ves? A ver... Tío. ¡Oh, chaval! Pero ¿qué me dices, tío? O sea, he ido, a, he ido a por todas, eh. He ido a por todas, tío. Bueno, espérate que le estará reviviendo, seguramente, vamos. Que no le dé tiempo a revivirlo. Buena. Mira lo que tenían, tío. Snipers de. Snipers dorados, tío. Y esto de, de aquí. Iba a decirle gracias, tío, pero aquí... Eh, a ver. Estoy acostumbrada al rogue, que le puedes decir gracias a compañero. Mira, hay tartas de estas, tío. Estas son las de ayer, tío, de cumpleaños que estuvimos celebrándolo aquí en el canal. A ver, vamos por aquí. Buena, tío, le he dado una. Espérate, voy a cargar. <ríe> Vaya tela, tío. ¿eh? Venga, va, tómate. Ah, casi, tío. Buena, tío. Otro. Vale, se nos ha comido, eh. Mira, tío, ¿qué me dices? Tremendo sniper. Lo habéis visto, ¿no? Lo acabáis de ver, acabáis de ser testigos de esto, tío oh, Bueno, bueno, bueno bueno, Me proclamo sniper oficial, tío Vaya tela <ríe> Qué perfecto, eh, ha sido, tío Eh, ¿dónde está mi compañero, por cierto? Ah, vale, está por aquí vale. Eso le pasa por ir así Vale Estoy viendo. Están disparando por aquí, ¿no? No los veo. ¡Ah! Buena, tío. mirando, a ver si... Pues casi, ¿sabes que te digo? Que igual pie otro, tío. Sí. Dos snipers A ver, no, no quita lo mismo, ¿vale? O sea, el dorado que el morado, pero bueno. De todo modo... 275 de daño ha hecho no, no me había fijado, gracias, tío Pues bastante Luego, bueno, supongo que el morado quitará un poco menos Pero bueno, igual 200 tal vez sí que quite, ¿no? echamos por aquí Vale, quiere decir que está, tiene que estar por esta zona, ¿no? O sea, nos están marcando casi por este punto, tío. Estará bien escondido este, tío. nada ¿En ¿Eh, dónde está mi compañero ah vale quiere subirse aquí arriba perfecto esto es un buen sitio con los snipers va a ser de lujo tío. Se ha disparado por ahí. ¿Por esa parte? Eh, no. No lo veo. Eh, pues sí. ¡Mira! ¡Es perfecto, tío! ¡Perfecto, tío! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos, tío! <ríe> Primera... Primera victoria, tío. Del, de esta temporada, ojo, eh. Nada mal, tío. ¿Qué me ha parecido? <ríe> Muy bien, tío. Bueno, tenía que haber hecho algún bailecito así, pero bueno. Eh, ¿Qué ponía? ¿Seguir en equipo o...?